Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en Tokio 2020 para jugar un partido individual de momento. Además tengo el mando aquí eh, al tenis. Así que vamos a probar el juego este. Todavía no lo he probado. Información, cómo obtener consejos. ¿Qué es esto? Ni idea. A ver. Uno, dos, tres. ¿Qué es esto de aquí? Eh, usa tal para moverte. Ok, aceptamos. Siguiente, usa para apuntar, después pulsa A para mover la raqueta, bueno, más o menos Puedes mover antes de devolver una pelota para generar potencia y lanzar un golpe fuerte Puedes mover antes de devolver una pelota, mover... Bueno, para hacer un tiro especial pulsa LBA, vale, LB, cuál es este aquí, ¿no? Vale, perfecto, cuando el medidor esté lleno, ojo el público, ¿eh? Ni tan mal el público, gente Tenis individual, lista inicial tenemos aquí, bueno, la presentación, ¿no? De la cancha y demás. Está bien, ¿no? en La red un poquito pocha, un poquillo. Pero eh, mira los recoge pelota. Bueno, recoge pelotas no hay, pero los jueces de línea. Y el, el juez son un poco cabezones, ¿no? Diría yo. Pero eh, le va bastante bien, ¿no? Es el estilo de este juego. Vale, y yo, pues se ve bastante bien, ¿no? Tokio 2020, eh, repetido por todas partes, pero eh, no queda mal, la verdad. Y, madre mía, el sitio está guay, ¿no? Vale, perfecto, pues vamos a darle Mira Puerta El mago puerta No se le mueve el pelo, no hay físicas de pelo por lo que veo Aunque Novato Aunque mi compa sí que tiene un poquito de físicas en el pelo Fijaos que se mueve y todo Qué guapa la camiseta, tú Muy chula, ¿eh? La equipación muy chula con los, bandera, con, la, con los colores de la bandera, lógicamente. Vale. Y servir. Ok. Fijaos cómo cambia de cámara. Y cómo se crea... Eh, cómo se el juego. Vale, 15, nada. Ok. Me recuerda esto un poquito al Virtua. Vale, podemos sacar el t Tenemos aquí una cámara un poquito más... Eh, para el saque. Ojo. Y si tardo en sacar, el nota saca solo. ¿Por qué? Pues porque van a pasar los 25 segundos, entiendo. Ojo, ojo, ojo. Le damos. A ver, ¿puedo volear? Este juego no está nada mal, ¿no? Me recuerda mucho al Virtual tenis 3. Creo que en específico, ¿vale? Fijaos, si me coloco para acá un poquito, pues el muñeco también se tal. Y aquí ya se ha solo el colega. Vale, subimos a la red. Y rematamos. ¡Ojo, eh! Lo detecta bien todo. Eh, y sobre todo lo que se nota es... Que el personaje no va guiado a la, a, la, a la bola, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en otros juegos como el Toe Spin Y Tennis World Tour 2 Y todo esto para el Laco ¿Vale? Animaciones por ahí Está, está eh, joven. No está mal, ¿no? Fijaos, la, o sea, primero la, la cámara de repetición está bastante bien, hay el juez de línea que indica que la bola ha entrado, aquí se va a ver, bueno, y mucha repetición de muchas de las formas, ¿eh? O sea, muchísimos puntos de cámara, eh, lo cual mola bastante, fijaos ahí el revés alto que pegamos, todo, todo loco, y, y también vemos lo, los... Los personajes que están por ahí eh, están, o sea, tienen una pequeña animación, una, un pequeño movimiento, ¿no? Así que no, no están estáticos, sino que están, están un poco ahí dinámicos, lo cual pues eso, le da dinamismo, Comienzo. ¿no? Al juego. Comienzo, vamos a ello. Vamos allá. El juego tiene algunos algunas ralentizaciones al principio, vaya paralelo, colega. Resto directo, se puede aumentar la dificultad, la pelota va muy lenta, eso es verdad también. Pero bueno, eh, recordemos que esto es un juego para todos los públicos, ¿no? Consiste en, en realizar todos los deportes y demás. Ojo, eh, la animación de la derecha me ha gustado. La animación de la derecha me ha gustado. Fijaos la cámara que no marea, como en otros juegos. Y no está nada mal. Y de hecho, el juez de, de silla, eh, tenemos las cámaras por ahí, el público, algunos abanicándose, otros haciendo la ola, el fotógrafo por ahí. Y yo, me gusta sí señor, me gusta, vale, podemos uy, no podemos elegir la dificultad tutorial, sí, bueno, ya no me hace falta, la verdad, tutorial, eh, bueno vamos a dejar que sí, como estaba todo pero bueno, a lo mejor a recibir, ok vale, y bueno es que la IA es malísima, nada la verdad 30. nada, 30 vamos allá, vamos a probar un poquito, por cierto, tenemos el golpe potente LBA. ¡Ah! Y yo, me ha recordado el Super Mario, ¿sabes? Ah, bueno, el Super Mario, al, al Mario este de, de Switch Que tenéis en el canal, por cierto eh, Mola, mola, mola, mola Me ha gustado el ojo, ojo que lo va a hacer Ah, creía que lo iba a hacer aquí el colega Vale, vamos a probar el cuadrado, por ejemplo Sí, y sale azulito Que es como cortado ¿Vale? Azulito sale cuando eh, ese gemido ¿Vale? El círculo El círculo también es cortado O sea, me recuerda muchísimo al Virtua Tenis Que no tenía dictado Solo ¡Ojo el motivado! Pues la hemos, la hemos conseguido golpear, ¿eh? La hemos conseguido golpear Vamos a hacer un globo con el triángulo Sí, hace el globo Tampoco es que sea algo increíble Una dejada intentado con el triángulo también Y fijaos que se queda la, la bola marcada A ver la dejadita esa Bueno, no es una dejada dentro que cabe El cortado ese ¡Buah! Hasta luego, amigo Pues está bien, a mí me gusta, tío. Es muy muy animado, ¿no? Mira el público, una con las manos en el cuello, otros aplaudiendo de diferentes formas. Y ya tiene buenos detalles, ¿eh? ¿Con qué motor está hecho esto? Es mi pregunta. ¿Está hecho con el Unity también? No lo sé. Se ha actualizado el consejo número uno del tenis. Puedes ver la selección consejo, título, tal. Vale, victoria en tenis individual. Me dan puntos. Y eh, me gustaría volver a jugar, pero vamos a elegir el evento y vamos a ver... Bueno, claro, es que fijaos, tenemos muchos más eventos, pero no sé si querréis que los pruebe todos y tal. De momento no lo voy a hacer. Vamos a, otra vez, playa mira. Eh, de momento vamos a jugar al tenis, que es para lo que hemos venido. Me cago en panini. Lo que sí te quiero es aumentar la dificultad. Vale, ahí arriba, fijaos que con RT se puede poner en extremo. Estábamos en normal, difícil y extremo. O sea, es que normal es lo más fácil, Normal, difícil, extremo Ok, me gusta eso de normal, difícil, extremo Porque al que es muy malo No le hace sentir como malo Porque el juego no, es, no tiene la opción de fácil Entonces la persona no lo pone en fácil Que significa lo siguiente Eres muy malo, ¿sabes? Entonces, ojo, ¿no? Ojo, me ha molado eso Marruecos. Ojo, de Marruecos Iba a decir sí, no. de Portugal, pero... <risa> <ríe> que me entra todo y todo El mago también, son todos magos, gente el novato, el novato también Vale, velocidad en carrera, velocidad de la pelota Efecto, bueno, vamos ganando experiencia O puntos, no sé muy bien Ah, podíamos posar, ¿qué me cuentas, colega? Podíamos posar, vale, vamos a sacar Con el cuadrado Y hemos más o menos Sacado bien o no No lo sé, bueno, eh, estamos En extremo <risa> Estamos en extremo, pero es bastante fácil Vamos con el triángulo El triángulo no existe El círculo sí Y será cortado otra vez Vale, pero es un cortado, fijaos, eso está mal técnicamente, ¿no? Porque es un cortado con el efecto invertido Vale, a ver si la hecha para arriba Y la reviento ahí Bueno, bueno, bueno, bueno, que la pilla el colega me gusta mucho cómo se queda marcada un poquito eh, la bola, ¿no? Pero bueno, también es verdad que no tenemos el icono para apuntar. ¿Vale? Vamos a ver la volea. Boleamos bien. Va la bola muy lenta. Eso permite que las animaciones, que el muñeco y tal, pues pueda funcionar correctamente. O más fácil, al menos. Porque si la pelota va muy rápida. Pues tarda en. en procesar. Madre mía, qué manco eres, colega. Mira que se le ha intentado echar a él. Me gusta la que pasiones. Mira, mira, mira, se ha vuelto loco. Mira, mira, mira. Se ha vuelto loquísimo. Ahí un giro de 360 grados. Vale, vamos a fijarnos un poquito más en los detalles. De momento juego. Vale. Vamos a restar. Y vamos allá. De hecho, vamos a probar cositas. De momento tenemos la barra azul bastante bien. Tenemos golpes en carrera. No, vale Bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que no he llegado, lógicamente Así que bueno, vamos a relajarnos un poco No sé si tenemos otro golpes especiales o algo ¿Qué hace este? A ver, eso... Es que estoy intentando hacer una dejada, pero... Dejada, dejada, no sale El ataque es fuerte Toma ¡Ojo! ¿Podemos ir para atrás? Bueno, o ha ido con efecto, ¿eh? Ha ido con efectillo Vale, ojo, cuidado que el de Marruecos Tiene ya el... El golpe especial también Vale, ahí el revés Y nos echamos para atrás un poquito Y la, y la reventamos A ver si podemos fijarnos un poquito Mira, podemos darle ya directamente Vale, revés a una mano No me han dejado el juego a decidir nada Realmente, vamos a hacer un globo pues globo, hemos hecho el globo Como veis el juez de... No solo el juez, sino también los fotógrafos Van moviendo la cámara Hacia donde está la pelota Fijaos los cámaras, gente Que van moviendo la pelota O sea, van moviendo sus cámaras Valga la redundancia eh, Hacia donde está la pelota Fijaos, fijaos Y el juez de silla, por supuesto, guía la mirada Hacia donde está también la, la bola Ojo que se ha hecho para atrás, ¿eh? Me, ha... Me lo ha leído mucho antes Golpeamos fuerte ¿Vale? Vamos de revés un poquito. ¿Vale? Vamos a buscar ángulo. Bueno. Ahí lo tenemos. Tenemos el 40-30. Lo tenemos ya para ganar. Os podéis fijar en el público del fondo. Y está muy bien, ¿eh? Ya me encantaría a mí hacer este juego. Mira la animación de ganar y todo, tío. Está... Se ve cuidado, ¿eh? Se ve cuidado. Hay, hay gente que no está... Que se lleva las manos en la cabeza porque, claro, estaría a favor del otro. O sea, no todos te animan al ganar. Algunos se enfadan y eso es muy interesante y no sé si tendrá algún juego de tenis eso. De que haya alguien del público que se haya un poco enfadado, ¿sabes? Por haber ganado. Vamos a ver la repetición, a ver si hay algunos fallos o algo. Mira, aquí vemos la repetición y vemos a la gente eh, lo que pasa con el con el tenis World Tour, ¿no? Que ya están celebrando. Pero bueno... Personalmente en este juego no queda ni tan mal, ¿no? ¿Veis que el público está ahí animando y tal? Eso es un pequeño fallo Porque realmente cuando está jugando no están animando, ¿no? O si se ha actualizado el consejo número 2 de tenis, puedes verlo en tal, ok Y obtenemos otros 1000 puntos Mi curiosidad, y este ya va a ser el último partido porque vamos a probar los dobles y así lo completamos eh, Elegir evento, volver a jugar, eh, elegir evento para que nos toque también otro y tal y de momento, dificultad normal, no, dificultad extrema A lo mejor estaba puesto en normal, eh Es que extremo me parece demasiado fácil eh, Vale, ya estaría, vamos a ello Puntos disponibles, vale, lo de los puntos disponibles ¿Para qué es? Es mi... Es lo que yo o sea, la mayor curiosidad que tengo ahora mismo Mis datos, atuendo Atuemos. Ah, ojo Ojo, ojo, ojo, atuenditos 100 metros, 100 metros, vaya, vale, eh, tenis de mesa, tenis, vale Tenemos el tenis, esto está cargando, dorsal y yo, pero bueno que le podemos poner hasta, hasta número y todo LB, copiar atuendo, vale, intercambiar, asignar eh, dorsal a la aleatorio Y aquí puedo ponerlo con el teclado, me deja ponerlo con el teclado ya que estoy en, en PC Vale, y puedo poner dos dígitos como máximo Ok, y ahora ya eh, con el círculo me he puesto... ¿Cuál me he puesto? Me he puesto el 27, ¿no? Sin querer. A ver. O sea, me he puesto el 1 sin querer, ahora sí. Y, y ya está, y funciona esto perfectamente, ¿no? Vale, pues, dorsal, intercambiar... Vale, o sea, porque tenemos diferentes atuendos o cómo, o cómo va esto. Sí, este es como mangas cortas, pero son solo el de las chicas mangas cortas, ¿no? Más fresquito, tú. Bueno, eh, da igual, está bien, ¿no? Está bien. Es simplemente para. Ah, miembros del equipo, tú. Bueno, da igual, creo que está bien. Los puntos disponibles no sé muy bien para qué es. Cambia el físico y la apariencia. No me. no quiero, gracias. Y ya está, no sé muy bien para qué son los puntos, pero me da igual, la verdad. Ahora mismo vamos a volver con el tenis, dificultad IA extrema. Vamos con dobles a ver cómo funciona. La pelota es verdad que va muy lenta, pero bueno, estamos hablando de un juego casual eh, para todos los públicos, ¿no? Por así decirlo. No sé si tendrá algo como el move y todo el rollo, lo típico de los mandos así eh, para el movimiento. Equipo player, eh, lo llamamos player porque es que lo he, lo he puesto rápido, así que nada. Y jugamos contra uno de... Siguiente, vale. Contra uno de Algeria, Algeria. ¿o de dónde? especialista. Ah, esta es especialista. Ojo, cuidado. ¿Y en qué se diferencia? Vale, yo entiendo que lo de los puntos... Ojo, ojo, para posar. Mira, mira, mira, mira, mira posamos, posamos. Qué guau ¡Qué guay! ¡Qué detalle! ¿No lo de posar? Me gusta, ¿eh? Me gusta eso para incluirlo en algún juego Vale, fijaos el público Está bien, es variado Esto saca solo, estupendo Ya le doy yo, compañero Hacemos un globo en volea Ojo, podemos volear con Una dejadita por ahí, otra dejadita Por allá Un globo por allí, la revienta Ahí está mi compañero eh, Se laguea esto <risa> Al centro y para adentro, vámonos Increíble Vale, el saque como ha ido esta vez No tenemos velocímetro, ¿no? Qué lástima Vale, vale, vale, vale, vale Le da o no le da La sube, la reviento un poquito Hago una dejadita Angulada Y en el centro ya despejado, estupendo Vale, el público Es que no ve el público, ¿no? Bueno, el público, como veis, se pone a animar durante el punto, ¿vale? O sea, que no ha sido un fallo, no ha sido un fallo, sino que es así el juego. Pero bueno, al ser un juego tan ostras que tenemos colisión, tenemos colisión con nuestro compañero. Me gusta eso, ¿eh? Hay algunos juegos que no tienen ese tipo de colisión al jugar dobles y la verdad es que me mola. ¡Oh! ¿Qué dices? Vamos a ver la repe. No podemos ver la repe... No me digas que no podemos ver la repe. No hay repetición aquí. Y yo que ha dado en ha dado la red. Ha entrado. Me ha dado en el cuerpo. Y ha sido punto, lógicamente. Porque al tocarlo con el cuerpo... Mierda. Resto directo. Ojo, lo indican. Si hay resto directo, lo indican. Vale, punto de juego. Vamos a mantener... Ah, vale, sí. La velocidad del... Del, del saque se indica. Se indica dónde? En la red, ¿vale? Ahora cuando... Volvamos a ver el saque. Y ya está. Ok, es bastante fácil, la verdad. 40 iguales. Mantenemos. Y vamos a intentar ahora sacar super angulado. Es que no sé cómo sacar fuerte. Saca 125. Fuerte ahí. Ni la pilla, ni la huele. Vale, vamos. Voy a darle ahora una vez al botón. A 112 Pero es que también es verdad que he sacado cortado Bueno El remate siempre remate Gente, porque le he dado con triángulo Que es el globo, pero no me ha hecho un globo Me ha hecho eh, un remate, ¿vale? Así que, para que lo sepamos Eso sí, en volea Podemos hacer un globo Por cierto, había una chica negra por ahí Pasándose por la grada, ¿eh? Muy poco respeto que tiene Ah, mira, que sigue andando, que sigue andando O sea que <risa> vale, el público es en tiempo real Ok, ok El público es en tiempo real eh, Estupendo, pues 1 a 0 Vamos a ello A ver mi compa Buscamos el paralelo Buena Ojo, ojo Que está motivada, ¿eh? Compañero, buenísima Tuya, tuya, ¿eh? Ahí está, confío en ti, ojo, el globo No, no, tuya, compañero, no llegó Lástima, lástima Bueno, la animación de perder, bueno Pues tiran la raqueta un poquito hacia arriba Y poco más, ¿no? A 200 que ha sacado la, la especialista Ojo, corre para atrás, porfa Mierda, no se puede correr para atrás, ¿eh? Es muy complicado Veremos si se puede correr para atrás sin que yo golpee Y pierda tiempo en el salto Ojo, que saque, ¿no? Velocidad máxima 200 Quiero hacer eso, vamos a perder Vamos a perder que quiero yo... Ah, claro, pero va a sacar mi compañero Me cago en panini Bueno, vamos a ver el último juego como es, ¿no? Que tengo yo curiosidad A ver, ¿me puede dar a mí? ¡Ojo! O sea, ha... ha hecho como una animación de quitarme ¡Qué buena! No llego a esa Bueno, bueno, bueno ¡Qué agresividad, amigo! ¿Vale? ¿Para atrás? No, que va, va muy, va muy rápida la bola la, el... Va muy rápida la bola Madre mía la especialista, ¿eh? No se le mueve la ropa, ¿no? Estupendo. Pues venga, vamos a por el último juego. Y claro, es que no saco yo. Me cago en panini con el colega este. Vamos a bolear con un globo. Con un globito boleando, amigos. Ah, le ha dado al compañero. jaja. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es un ataque fuerte. Bueno, ahora cuando pueda <risa> red, llega Tenemos animación de agacharse Y tenemos animación también de, bueno, que la, la pelota impacta en la red Y entra, o sea, detallas, detalles, detalles, detallitos Vale, a ver si puedo hacer el ataque fuerte, me quito un poco No, no me deja el ataque, el ataque fuerte como que no me lo deja Ahora sí Bueno, chaval, que voy a matar a alguien, ¿sabe? Voy a hacer un Djokovic eh, vamos a ello Dejadita O intento dejadita Me la colocan ahí y perfecto La dejadita para que me la suban Sí señor Y no tenemos ningún otro golpe, ¿no? Qué lástima, tío Pues está bien el juego, ¿eh? Está bastante bien Funciona, es lo que quiero decir Funciona Y, y no solo eso, sino que tiene buenos detalles Por ejemplo, las cámaras, ¿no? Que... Están fijando todo el rato a los a la bola, como debe ser, el, el juez de silla está también mirando la bola, los, los jueces de línea están pendientes, eh, indican si entra o no también. El público está algunos mosqueados, otros animando. Es verdad que durante el punto también están como animando. Eh, y algunas. <risa> algunos personajes están como andando por la. por las gradas. Pero bueno.. Eh, algo creo yo que eh, sin mucha importancia Porque tampoco te molesta, ¿no? Te tienes que fijar realmente eh, saques directo, pues, uno eh, del, del otro equipo Y bueno, pues Comienzo. bastante Bastante bien, tenemos que ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno si, si le damos al golpe antes de tiempo Pues le damos al aire Mía ¿Qué más? Mía ¿Vale? Toma ya, chaval. Vaya boleita, ¿eh? Vaya boleita. Qué lástima. ¿Sabes qué ha hecho en falta? Poder repetir algún punto en concreto. Luego también tenemos las sombras de la raqueta y tal. Eh. ¿Hola? Las cuales, pues, eh, no sé por qué, pero no hay sombras en este juego. O sea, no hay sombras en este juego y no entiendo muy bien por qué. Porque como veis en, en la pista sí que hay sombras de otras... Bueno, bueno, bueno, está es eh, la especialista, amigos La especialista eh, lo pilla todo Mía, venga, pilla esa crack Pilla esa crack Vale, pues me gusta, tío, me gusta Me voy a ir del tirón Me gusta tanto que me voy eh, práctica, bueno, práctica o vemos un momento los ajustes eh, tengo que mantener para irme Y luego por aquí tenía, volver a la pantalla de título, venga, vale y creo que por aquí es que debería estar la sombra perfectamente Mira nuestro personaje qué guay el tiempo de carga, ¿no? Bueno, no sé si era un tiempo de carga o, o tal Pero este entiendo que es mi personaje y además Es que está muy bien, me cago, eso es un buen detalle eh, Me cago en Panini, está muy bien Vamos a darle a jugar O sea, si hemos jugado por ejemplo en carrera Imagino que luego en la pantalla saldrá mi, mi, mi personaje como yo la haya peinado y vestido y tal, mira, la chica va a va, va un falla, ¿no? Eh, increíble. Eh, lo dicho, o sea, si tú estás haciendo el deporte que sea, por cierto, tiene muchísimos idiomas, eso está bastante bien. Eh, gráficos, eh, se supone, mira, calidad de las sombras, es que lo tengo en bajo, no sé. Se o sea, lo tengo quitado, de hecho. No sé muy bien por qué Pero bueno, eh, puedo irme para abajo Vale, todo lo demás está bien, ¿no? Vale, pues vamos a echarnos el último partido Progreso, consejo, crédito, estadística. Estadística. vamos a ver las estadísticas un poquito Y así ya Vemos todo eh, ¿Dónde está aquí tenis? Tenis con la T Bueno, no está No está por orden alfabético, pero bueno Tenis individual, fijaos, globos 1 Tal, no sé qué, restos directos eh, remate extreme, bueno, ojo no está mal, tiempo de juego 08, tenis de mesa nada, tenis de mesa individual, tenis dobles, estaría bien que tenis individual y tenis dobles estuvieran juntos pero bueno, da igual eh, ok, ok, clasificaciones ¿esto qué es? puntos que debería tener 2.000, ¿no? como me indica ahí, pero bueno, será para online o algo si es que hay, la verdad es que no, no estoy muy informado, y lo que sí que tengo yo de curiosidad es lo de los puntos que hacemos A lo mejor aquí en Atleta podemos cambiarle No solo la apariencia y el nombre entiendo De momento título novato eh, Gran promesa, prodigio Vamos a ponernos prodigio, estamos motivadísimos eh, Aquí que venimos nosotros de, de bucear o algo Con esta equipación que nos llevamos No lo sé Y este este me, me suena la cara de este alguien Alien, eh? de verdad Edición detallada, edición rápida Detallada, ojo, constitución, estilo. Bueno, podemos hacer unas cuantas cositas, ¿no? Tipo de habilidad. Ojo, la técnica y demás. Podemos ponernos algunas cosas para tener más técnica o más potencia, por ejemplo. O más velocidad. De momento lo que tenemos velocidad, pero podemos ir desbloqueando cositas. Mi pregunta es, ¿cómo desbloqueo yo esto? Con puntos, gente, jugando partidos y tal, desbloqueamos esta de potencia que nos da el doble que antes. Nos da más 2 de potencia, aunque nos quita 3 de, de velocidad y nos da 1 de técnica. El siguiente level, pues nos quita más velocidad, pero nos aumenta mucho más la potencia. Bueno, está curioso, ¿no? En cuanto menos. Eh, aquí vemos la bandera de España, que también está muy bien. Eh, así que nada, mano dominante y pierna también para el tenis. Podemos ser zurdos, por ejemplo... Vamos a poner la izquierda, perfecto. Eh, tipo de habilidad, código de avatar, burraco facial de constitución, eh, gordito. Yo lo quiero gordo. Míralo, míralo qué gracia. Lo quiero gordito. Estilo, eh, el estilo era lo de fuerte. Ah, estilo hombre o mujer. Mírala, estupendo. Nos vamos a quedar como, como hombre de momento. Y mano-pierna dominante lo que me gustaría es eh, a dos manos, ¿no? Pero parece que en tenis no se puede eh, jugar a dos manos por lo que veo. Así que, bueno, es lo que hay. Vámonos para atrás, vamos a darle para atrás, vamos a jugar el último partido. Y vestuarios, ¡ojo! ¿Puedes guardar los atletas seleccionados? Vale. Eh, vale, guardamos los vestuarios. Borrar atleta, elegir a atleta. ¿Está este bien? Sí, está bien. Bueno, no sé qué está pasando aquí. Ok, que podemos crear como varios, ¿no? En fin, último partido. Último partido y último partido. Ahí está, individual. Y vamos a terminar de, de ver esto. Los tiempos de carga están bastante guay, la verdad. Están muy guay todas las transiciones que están haciendo. Eh, seguimos siendo player porque es el nombre. Y soy imbécil. Pero bueno, va, ver, madre se mía, se pero este quién es? El experto. Al Naimi. Experto tú. Eh, la, la dificultad está en ¡Ey! ¿Qué pasa? No podemos posar de otra forma Parece que no podemos... ¡Ah, sí, sí, sí! sí Tenemos otras poses Vale, vale, vale, vale genial Comienzo ¡Madre mía! Estamos gordete, ¿eh? Estamos gordete, amigo Vale, vamos a sacar... A 125 ¿Veis el saque, no? Ahí en la, en la parte izquierda ¡Uy! Que no llego, no me ha agacharme, amigo Que estoy rellenito ¡Ah! ¿Vale? ¡Qué mamón! ¿Qué, mamón? ojo, ojo, cuidado con el experto, ¿eh? Ojo, cuidado que, que el partido se complica, tú. Vámonos, a 125 km hora. ¿Vale? Hay que colocarse bien, me recuerda muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo al, al Virtua Tennis. Nos colocamos. Apretamos un poquito. Intentamos angular ahora. Con el revés a una mano. Seguimos buscando sí, ángulo. Ojo, se va la red. Me lo avisan y todo, o se lo avisan al otro Bueno, y remata Ojo, cuidado que perdemos, eh Ojo, cuidado que perdemos Vamos a sacar y volear. O rematar Como podamos, toma In your face Ahí está, remontando un poquito Estamos recordete. A 110, el saque cortado Llegamos ahí Ojo, eh, golpe en carrera Que ha hecho el colega Angulamos Para que tenga que correr más Sé que soy yo el que se tiene que adelgazar Pero bueno, en fin <risa> Que corra él Vamos a ello Sacamos a la T O lo intentamos al menos No sé muy bien cómo va el saque Vale, hay que colocarse bastante bien O durante bastante tiempo Para hacer un buen paralelo Buah, chaval Madre mía, esa bola le das tú y, y, y bueno, te prende fuego, ¿no? Ahí vemos la, la repetición, o sea, la repetición es con algún punto potente, ¿no? Por lo que veo. Vemos también la marca del suelo y tal. Vemos la cara de, de, de grito, ¿no? Que tenemos al, al rematar y todo. Míralo. Es gracioso el per... Y yo, lo, los personajes me molan, me molan, son graciosos. Visualmente, al menos para mí, este juego es muy atractivo visualmente. Punto de juego, vamos a ello, sacamos Y bueno, intenta sacar Angulado, pero complicado Venga, llega esa crack, Bueno, ojo que llega Llega esa, subo Vale, perfecto El prodigio, aquí está Contra el experto, mira Va loco, va loco Mira, mira, mira, va loco, vámonos Vale, pues 1-0, ganamos el último Y, y ya está y, y completado, mira el resto, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Toma, chao Uy, uy, uy, uy, que me las pilla todas ¿Qué dices, loco? Sí, píllame, no Le iba a hacer un globito, gente Pues vaya punto que hemos perdido Fíjate, se ha puesto hasta triste Nos hemos puesto hasta triste Bueno, me ha entrado, me ha entrado, me ha entrado Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Vale, buena, buena. Ok, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Vamos a intentar remontarle como antes. Vamos a ello. Buena esa. Vale, intentando... Pff, angular lo máximo, hacer paralelos y todo. Hacer una dejadita o algo así. Madre mía, qué mamoncio. Qué mamoncio que me ha visto que me voy para arriba y me hace ahí... <risa> la cara del nota Y me hace ahí una dejadita Lo justo sería un tiebreak ahora, la verdad No, no, no, no Uy, uy, uy, que la lío, eh Si no mantienes el golpe Colocado, bien colocado El personaje no va a ir hacia la bola ¿Vale? O sea que Ahí está Tienes que ir tú a por la bola, amigos Mierda Creía que me iba a ser un globo, tío Creía que me iba a hacer un globo. Lo ha ganado bien, ¿eh? Lo ha ganado muy bien. Vamos a por el último. ¿Conseguiré ganar o qué? Es que no saco a la tenis de coña, ¿eh? Buena. Me está haciendo moverme el mamoncio. Con el cortado, la verdad es que se ve eh, la pelota muy lenta. Vale, buena. Buenísima. Golpe en carrera. Buscando el paralelo Se laguea un poquito el juego Bien No, no, no, no, no, no La pillamos Que habíamos hecho ahí un golpe en blanco Buen golpe ese Sí, señor ¡Qué intercambio de golpes! Vámonos Subimos a Menos Ah, que ha entrado ¿Qué dices? Resto directo, además ¿Qué dices? Se ha ido a la red y ha entrado, colega Qué suerte Qué suerte, pero buen detalle. Ojo. Motivado. Bueno, motivado, pero yo no la he, ni la he olido, ¿eh? Ni la he olido. Ojo que pierdo, ¿eh? Ojo que pierdo. Tengo miedo. Buenísima. Buenísima, menos mal que he llegado, ¿eh? Menos mal que he llegado. Menos mal que he llegado. Saque angulado. Dentro que cabe. Vale, flojita para poder recolocarme. Ahí está. Ajá. Vale, buena Vamos, nos colocamos de nuevo ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no le he dado Venga, va Buen saque No Bueno, muy bien, muy bien, eh Bien jugado el expertito Me cago en todo, me voy a picar y Me voy a picar, eh, que me pico Nada, me ha ganado bien, me ha ganado bien eh, Y yo, pues, ni tan mal el juego este Tenía ganas de probarlo en su día eh, Pues ya está, lo he probado A ver, no es mi tipo de juego favorito La verdad, pero, eh Funcionar funciona Y lo que busca, yo creo que lo consigue ¿eh? Sobre todo ¿Cómo? No, no, no Gracias, pero esto que es Otro set más, Especial. ojo, eh Que no habíamos visto el, el golpe De revés, amigo Que no habíamos visto el golpe de revés Golpe fuerte ahí y remate, sí señor. ¿Vemos repetición? No vemos repetición. Bueno, aquí lo dejamos, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Podéis dejar en los comentarios qué opináis de este juego. A mí me han gustado ciertos detallitos, así que ojo, ¿eh? porque que las cámaras sigan a la bola y tal, pues está guay, que la bola pueda dar en la red y entre, que la bola te pueda golpear... Eh, y algunas cosillas más que ahora mismo se me han olvidado pues me han molado, me han molado la verdad las cosas como son en fin, muchísimas gracias por verlo vamos a darle a salir y vemos ese tiempecillo de carga a salir completamente y nada, lo dicho, muchísimas gracias por verlo un saludo. mira los gordete un saludo y hasta más ver ah... habéis visto que ha cambiado el... los Juegos Olímpicos ahora aparecen en la izquierda ¿eh? antes aparecía en la derecha y yo, es que... Eh... Está cuidado, ¿eh? Tiene, tiene puesto cariño el juego. Al menos es lo que yo noto. No sé cómo estarán los otros deportes, pero se le nota cuidadito. En fin, lo dicho. Gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.